Sí, sí. Está de la calle. Bueno, esto es algo extraordinario. Yo me iba a ir al monte a probar las condiciones de la tormenta Filomena, porque decían que iba a nevar bastante y tal. Tenía todo mi equipo preparado. Aquí tengo la mochila toda cargada con alimentos, con la tienda de campaña, las esterilla, el saco de dormir de plumas, todo. Pero la nevada es excepcional, o sea, estamos atrapados. De hecho, estoy dentro del coche. Eh, han caído unos 40 centímetros de nieve lo nunca ha visto en madrid así que he tenido que, que abortar o sea, es, es como para jugársela realmente las carreteras están bloqueadas absolutamente eh, los medios de seguridad no, no dan abasto quita nieves la hume eh, imposible moverse o sea está está madrid y supongo que muchas otras provincias de españa absolutamente bloqueadas por esta súper tormenta que que no nos podíamos imaginar. Bueno, por fortuna en la mochila llevo comida para tres días. Y, hombre, eh, como salí de Madrid con el, con el eh, depósito del coche lleno, pues entiendo que puedo, puedo aguantar aquí dentro hasta que escampe un poco. Lo malo es que avisan que para pasado mañana eh, va a helar fortísimo, del orden de 9 o, o 10 grados bajo cero, con lo cual la tremenda capa de nieve que tenemos se va a congelar. años que no veíamos esto y supongo que ahora ah, eh, pasarán años hasta que volvamos a ver el M11. joder, dos días nevando sin parar Curiosísimo, ¿eh? La Nacional 1 bloqueada por la nieve.